La encuesta es buena. Ahora, ¿qué yo le digo a la oposición? Que la oposición actúe con cabeza fría. Porque es verdad que Gonzalo ha subido. Gonzalo ha subido porque tiene un estado detrás de él. Y yo dije aquí, en un momento dado, y algunos, porque la gente es fanatiza y no piensa ni evalúa con cabeza fría, porque actúa emotivamente. Yo dije, Luis Abinader no puede caer en el terreno de Gonzalo, porque Luis Abinader como opositor no va a poder competir con el Estado. Señores, un presupuesto de 990 mil y pico de millones de pesos, puesto al servicio de Gonzalo Castillo. ¿Qué es lo que Luis Abinader? Lo dije desde un principio. Hacer propuestas ¿Cómo voy a resolver el problema de la migración? ¿Cómo voy a resolver el problema del medio ambiente? ¿Cómo voy a resolver el problema del empleo? ¿Cómo voy a resolver el problema de la delincuencia? El problema de una delincuencia que tiene arropado este país ¿Cómo voy a resolver, llegando yo al poder, el problema de la corrupción? ¿Cómo voy a controlar esa vaina con una justicia que funcione? Yo lo dije aquí pero Abinader no le puede seguir el juego al gobierno Porque si Luis Abinader tiene 10 pesos para darle El gobierno tiene 2 mil Lo dije aquí No le puede seguir ese juego Pero como ellos la saben todas Los asesores le dijeron que de, y no puede Y el gobierno Con todos esos recursos Es más poco avanzado Gonzalo Poco avanzado en la oposición no puede caer en descalificarse en cuesta. La oposición lo que tiene que dar los pasos inteligentes de unificación. No creerse que están ganados porque se creen que están ganados. Y ese ha sido un error que la oposición ha venido cometiendo frente al PLD hace mucho que lo subestima. Ah, no ellos están pedidos, pero el PLD tiene 16 años con el jueguito. Son gente que no tienen escrúpulos. Son gente sin límite, son inteligentes porque no es verdad que son brutos, una gente que tiene 16 años gobernando independientemente de los recursos del Estado eso no es verdad que esa gente son brutos esa gente hay que jugarle atrás, se lo vivo diciendo porque la oposición vive cometiendo errores y después entonces comienza el lloriqueo si se descuidan con esta gente, vuelvo y se lo voy a repetir hoy pueden levantarse con una pesadilla el PLD no tiene, óiganlo bien, el PLD no tiene los votos para ganar unas elecciones, pero tiene el poder, tiene el Estado. Unas elecciones limpias el PLD no las gana, porque no tiene los votos, pero tiene el Estado. Y aquí hay un pueblo, en una gran cantidad, que se vende por una fundita, que se vende por 500 pesos, que se vende por un vipecito. Y ellos saben eso, y ellos tienen ese control, y ellos han ido creando programas: el programa de solidaridad, el programa Quédate aquí, el programa Quédate allí, el programa para ti. 500 mil programas que tienen dos millones y pico de gente beneficiándose del Estado. Y todos esos cuartos que se han robado, entonces esa gente son peligrosos. Pendejo y bruto es. El opositor, que lo he dicho siempre, que cree que derrotar a esa gente va a ser fácil, y dice que, que ya están muertos, y que cometen un grave error. Cometen un grave error, se lo estoy diciendo de hace mucho, para que después no estén llorando. La oposición tiene toda la ganancia, porque esa encuesta dice que Gonzalo, con todo ese Estado, no pasa de un 37% con todo el Estado. Esa encuesta dice que hay un escenario de segunda vuelta y que en segunda vuelta, cuando usted junta todos los votos de la oposición, la oposición le gana al gobierno, pero la oposición tiene que estar con inteligencia. Tú ves ahora con, con la petición de 25 días que el Senado aprobó en el día de hoy. Para el estado de emergencia La oposición tiene que estar con inteligencia Porque es una trampa que le ha tirado el gobierno Ustedes saben por qué una trampa Porque si la oposición se niega A aprobarle Una extensión de la, del estado de emergencia Al gobierno El gobierno es capaz De impulsar que se contagien gente aquí Que se mueran Ah, mírenlo ahí, no me quisieron aprobar es una, tienen que actuar, oigan señores, esa oposición con la cabeza fría Dejar el galloloquismo Dejar de que, que creese que están ganados y que ya nada más es juramental y a mirar Eso no es verdad que es así Eso no es verdad Estamos señores frente a un grupo Que yo creo que en este país Desde la fundación de la república No se había producido otro grupo igual como, como ese que está gobernando Qué era lo lógico La oposición unificarse En base a un programa Toda Para no dejarle margen A ese grupo que está gobernando Porque si se descuidan Si se descuidan Yo me acuerdo señores Y ustedes la mayoría Que tienen edad Se acuerdan Hipólito Mejía le llevaba A Danilo Medina Faltando un mes y pico Para las elecciones 22 puntos Y qué sucedió y comenzaron, no, la encuesta decía que Hipólito iba bajando y que Danilo iba subiendo. Usted me puede decir que fue con trampa, con lo que usted quiera, pero no llegó Hipólito. Mientras tanto, el problema es de resultado. Ah, no, que esa encuesta no sirve. Ay, sigan por ahí y ustedes verán. Es actuar con cabeza fría, no llevarse de gallo loco. Esa encuesta, si la sabe utilizar la oposición, es una magnífica herramienta. Pero si se ponen de loco viejo, di que no, que esa encuesta no sirve y que por teléfono, miércoles se jodieron. Porque ese PLD no es fácil. Porque tiene 16 años y todavía no lo entienden en la oposición. Tiene 16 años gobernando. Que han demostrado que no tienen... Señores, esa gente le trajeron a Quirino, a Lionel Fernández, su, su compañero que se la jugó para que Danilo fuera. Y si le trajeron a Quirino y miren lo que le hicieron a Lionel, ¿qué no le van a hacer a Luis Abinader y a Guillermo Moreno? Entonces ahí es que la oposición tiene que actuar con cabeza fría, actuar con inteligencia y dejar ese gallo loquismo. Y creerse que están ganados y que ya, porque le ha sucedido varias veces que se creen que están ganados, y ese PLD tranquilito, ellos no dicen nada, y le dan el golpe mortal, se lo estoy diciendo ahora, se lo estoy diciendo ahora, no se pongan con eso, de que, que no, que Gonzalo está con 10, no se pongan con eso, es un Estado, en un país pobre, en un país pobre con una pandemia, que el gobierno lo ha utilizado a su favor en forma terrible señores, entonces, la oposición lo que tiene que actuar con inteligencia. Si actuó con gallo loquismo, se embromaron. Eh, esa gente no respetan normas, no respetan nada. Eh, yo soy un hombre que no me apasiono. Que a diferencia de los fanáticos. De los partidos que los partidos tienen fanáticos. Yo veo la cosa más allá de las curvas. Y es un panorama que les voy a decir lo siguiente. Después que pasen las elecciones, aquí viene una crisis que va a ser terrible, señores. Cuando quiten todos esos programas, que el gobierno está virtualmente quebrado. que no, Está cogiendo prestado y está arañando allí, arañando a qué Para mantener ese clientelismo vigente. Para mantener ese clientelismo, eh, cobrando cheques por aquí, cobrando ayudas por allí, y regalando tanque de gas, regala, que es lo que yo decía, Luis Abinader no le puede seguir ese juego a Gonzalo porque no sale. Usted como, como persona no puede enfrentar un Estado, porque el Estado lo tiene todo, todos los mecanismos, y toda la diablura, y todas las herramientas las tiene un Estado.